Estamos ante un escenario preocupante. La pandemia por coronavirus ha comenzado su expansión en territorios indígenas de Latinoamérica. La desigualdad y el racismo estructural hacen que estas poblaciones sean más vulnerables. En Colombia, el 63% de indígenas se encuentra bajo la línea de pobreza. En Perú, los pueblos amazónicos Tardan entre 3 y 8 días para llegar a un hospital. En Argentina, cientos de niños huichí sufren desnutrición crónica. En este escenario de desigualdad, las organizaciones indígenas, locales, nacionales y regionales han formulado propuestas y demandas concretas a los gobiernos. Elaborar planes de contingencia con la participación activa y efectiva de las organizaciones. Proveer de pruebas rápidas para el diagnóstico en territorios indígenas. Equipar a los centros médicos y al personal de salud con implementos adecuados. Destinar recursos para el traslado de casos de emergencia y garantizar su atención con enfoque intercultural. Elaborar protocolos de bioseguridad para la entrega de ayuda humanitaria y programas sociales de tal forma que se evite el contagio por parte de los servidores públicos. Declarar el cese de las actividades extractivas en los territorios para evitar los contagios y los daños al ambiente. Garantizar la vigilancia territorial frente a actividades ilícitas. Los pueblos indígenas han defendido la biodiversidad del planeta y resistido por más de 500 años plagas, invasiones y asesinatos. Es deber de los gobiernos respetar sus derechos y atender sus justas demandas.